hola amigos de youtube les saluda su amigo daniel y en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de vancouver en el centro como pueden ver estoy caminando sobre las calles principales en el video anterior les expliqué cómo me desplazaba a la ciudad de Vancouver desde Langley. Me demoró aproximadamente hora y media a dos horas, dependiendo del tráfico. Primero debo tomar un camión a la ciudad de Surrey y después tomar el SkyTrain hasta el centro de Vancouver. De hecho, me bajé en la estación de Waterfront, la cual es la última estación. Y como pueden ver, es una ciudad muy espectacular. Vean, este, hay carriles especiales para la bicicleta, lo cual me gusta mucho sin embargo hay un reglamento para andar en bicicleta, tienes que usar casco, luces y debes ir con el mismo sentido de los carros como pueden ver este, estoy tomando los edificios más altos de Vancouver la mayoría son nuevos con diseños vanguardistas no van a encontrar edificios super altísimos como las ciudades de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco, etcétera, pero sí unos diseños bastantes vanguardistas Realmente se disfrutan mucho las caminatas en el centro de Vancouver Encuentras gente de todas partes del mundo como pueden ver en pantalla Gente de la India, de China De repente escuchas personas hablando español, no mucho como en la ciudad de Los Ángeles Y como pueden ver estamos viendo un toro, una escultura bastante grande, espectacular Aquel día que me desplacé a la ciudad de Vancouver ya era sábado Y como pueden ver hay bastante luz solar de hecho la luz se mete muy tarde en esta época del año, por ahí de las 10, 11 de la noche Y amanece bastante temprano, ya a las 4 de la mañana ya hay luz solar Miren, estamos en la calle de Homero Quizás pasó por su mente, Homero Simpson Y como pueden ver esta es una biblioteca Todas las bibliotecas que van a encontrar aquí tienen computadoras Tienen obviamente libros, les prestan DVDs eh, cursos de idiomas y aquí al lado izquierdo de su pantalla hay un teatro y del lado derecho vamos a encontrar una estación de radio y de televisión uno de los principales canales de televisión aquí en Vancouver y como pueden ver como se los había dicho en vídeos anteriores estos edificios no son de oficinas son viviendas son bastante caro Imagínense lo que va a costar vivir aquí en el centro de Vancouver. Y como pueden ver estamos en el estadio principal de la ciudad de Vancouver que es el BC Place. Aquí fue la inauguración de los Juegos Olímpicos Invernales del 2010. Y también se llevó a cabo la clausura. Actualmente ahí juega un equipo de la MLS. Son malísimos pero bueno, por lo menos ya tienen soccer en esta ciudad como le llaman aquí. Para nosotros es fútbol. También sé que aquí se juega una liga nacional de fútbol americano. Aunque aquí son más aficionados al hockey que al fútbol americano. Como pueden ver ahí está el BC Place. También ahí hay muchos conciertos. De hecho se presentó hace poco casey Perry. Y vean aquí a un lado se encuentra el Estadio Rogers de hockey. Ese equipo sí es bueno para que vean. Ese equipo el año pasado llegó a la final de la NHL pero desde el año 1993 no gana un equipo canadiense la copa Stanley de hecho el día que ocurra va a ser fiesta nacional porque ya han pasado más de 20 años que ningún equipo de Canadá se lleva la copa Stanley y bueno como pueden ver se encuentran los dos estadios pegaditos uno del lado de otro de hecho hay una estación del SkyTrain que te deja aquí en los estadios creo que se llama el Busy Place una vez que vas llegando a los estadios pues es muy fácil saber dónde bajarte porque literalmente los estás viendo y como pueden ver al fondo podemos ver agua ahí se encuentran algunas pequeñas embarcaciones y al fondo podemos ver este lo que es el museo de ciencia más adelante se los voy a mostrar una vez que lleguemos ahí bueno continúo caminando por el puente de hecho ese día me encontré unas personas que estaban tomando fotografías en el puente Hablaban español y les pedí que me, si me hacían el favor de tomarme una fotografía. Ese mismo día fue el día de la pelea de Canelo contra Julio César Chávez. Eso lo recuerdo muy bien. Y como pueden ver, nos encontramos en el puente del Skytrain. Ahorita va a pasar el puente. Miren, ahí estoy yo. Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Saludos. Yeah. Paz y amor. Bueno, vamos a esperar a que pase el Skytrain para que vean cómo es bien ahí viene uno de hecho estos trenes no tienen conductor son automatizados tienen varios vagones dependiendo la cantidad de gente que haya en las estaciones es la cantidad de vagones que ponen a veces ponen más a veces ponen menos y vean todos esos edificios que se encuentran ahí a un lado son edificios de vivienda muy bien como pueden ver ya me encuentro en la parte de abajo ese es el mismo puente que lo vimos desde el otro puente por ahí pasa el SkyTrain, ahorita voy a cruzar al otro lado de la calle para irnos al museo de la ciencia. Es una bola de cristal que de noche prende de colores. Vean, está pasando otra vez el SkyTrain, mientras también estamos viendo algunas personas en bicicleta. Aquí la gente usa mucho la bicicleta promueven mucho el uso del ejercicio de que ustedes salgan a caminar a correr hay muchos lugares donde ustedes pueden hacer mucha actividad física vean esa es la bola que les estaba yo hablando es como un icono de aquí de Vancouver algún día entraré para ver cómo es por dentro de seguro van de cobrar y no creo que sea barato pero bueno son de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno viene a la ciudad de Vancouver este es como una especie de parquecito a un lado del agua. Ahí entra el agua desde el mar. Prácticamente la ciudad de Vancouver es una ciudad que se encuentra en el Océano Pacífico. Chequen el Google Maps para que vean la ubicación de la ciudad de Vancouver. Y como pueden ver, ya nos encontramos enfrente del museo como que esas estatuas van a ser algunos científicos importantes de canadá algo importante debieron haber descubierto en su época muy bien como pueden ver the Tell us world science así se debe llamar el museo y como pueden ver ahí puedes dejar tu bicicleta amarrada esa oriental que pasó se me quedó viendo muy feo aquel día no le gustó que estuviese grabando Vean, aquí estamos viendo el agua. De repente hay patos, hay de todo tipo de animales. Y ya para finalizar, quería mostrarles esto en la ciudad de Westminster, que está muy cerca aquí de Vancouver. Hay espacios como este para que lleves a tu perro y ahí se cague. Y ahí hay algunas bolsas para que dejes la caca ahí en el bote de basura. Y bueno amigos, me despido de todos ustedes. Adiós.